Después hay más gente que van a explicar más cosas. ¿Puedo saltar el próximo? Sí. Um, el seminario de hoy no es para expertos, son los básicos. No sé si hay gente aquí que tiene mucha experiencia. Uh, es un poco un seminario para um, gente que quiere aprender sobre criptomonedas desde el base. A mí toca un poco para explicar eh, qué son los criptomonedas, voy a explicarlo muy simple. Eh, hablo un poco de blockchain, por qué los criptomonedas en este momento son tan importantes, por al mínimo eh, saber algo sobre los criptomonedas y, en mi opinión, tomar acción en inversión con criptomonedas, cómo puedes obtener los criptomonedas, eh, porque ahí siempre hay muchísimas preguntas y cómo rentabilizar los criptomonedas, porque al final es lo que es importante. ¿Quién de ustedes sabe algo de criptomonedas? ¿Algo? Poco, ok. Pues um, veo que muchos todavía no. ¿Puedo ir al próximo? Solo para abrir tu mente, si. Y este es un lámina de enero de 2018. Si en enero de 2018 has comprado criptomonedas, estas criptomonedas Bitcoin, Litecoin, Dash, Ethereum, a un valor de 10.000 dólares, un año después, esta era tu rentabilidad. Muchas personas todavía dicen que las criptomonedas son un burbuja, las criptomonedas no funcionan bajan, suben, son volatiles, volatil son, eso sí, pero este es la verdad, mientras muchas personas dicen este no funciona, muchísimas personas benefician de forma brutal, y por eso quiero explicar un poco, por ejemplo, explicar un poco sobre eh, los criptomonedas, pero antes de nada quiero eh, explicar un poco por qué estoy aquí, porque yo porque decimos, gente dice, es un experto. Yo llevo cinco años en el mundo de criptomonedas. Cinco años, nada más. Pero si tomamos en cuenta que los criptomonedas han nacido en 2009, pues nueve años pasado, es un buen estrecho. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca es tarde. Estamos, los criptomonedas, el blockchain, la tecnología, todo, estamos. Como, como, como un bebé, todo es para venir, todo es para hacer, pues um, quiero explicar un poco mi historia porque estoy aquí, porque bien puede ser que te inspira un poco porque yo no vengo de este mundo, yo no, yo no, no he ido, um, uh, no he estudiado economía o algo nada, porque no, no necesita para, llegar a éxito con, con, con inversiones en ciertas monedas. Yo vengo de una familia bastante humilde. Mi padre han tenido un, un, un taller de coches para planchar pintura y desde pequeño yo tenía que trabajar ahí. Era mi destino, así funciona en estos círculos cuando tus padres tienen un negocio, tú vas a trabajar ahí. Desde 17 años que fui a trabajar con ellos hasta 28 años y pensaba no hay más que este, no hay más que, que trabajar en, en, en sucio, coches y cosas así. Este. Y me fui a España y ahí abrí un bar, un pequeño bar, un bar para um, turistas holandeses, porque no hablaba en español. Yo estaba tan ignorante, pensaba que no, no hace falta aprender un nuevo idioma en el país donde estás. Pero tenía éxito, abro otro, abro otro, abro otro. Y diez años seguidos... Um, crecí, crecí, crecí y yo pensaba que yo era el, el, el mejor de todos. Porque um, yo tenía todo lo que mis padres no tenían. Casa grande, piscina, coches, todo. Hasta 2012. Uh, pero 2008. Crisis, poco a poco, todo bajaba, bajaba, bajaba. Y yo no tenía esta um, educación financiera um, que podría prepararme para el crisis ni sabía que eran crisis técnicamente, porque ¿vale? todo siempre fue muy bien para mí. Y eh, para afrontar las facturas que no podía eh, pagar más, vendí un bar para pagar, el próximo año otro bar para pagar, y ah, después cuatro años no tenía ni un bar más, y no podía pagar mi hipoteca más, y tenía que salir a mi casa con tres hijos y mi mujer, y pensaba tengo que cambiar ahora todo, todo bien, todo ahí detrás, pero tengo que educarme cómo me, yo me puedo preparar para un golpe como este la próxima vez. Y eh, encuentro los criptomonedas. Y como digo, todo el mundo en estos días dice este, este no, no funciona, este es, es una burbuja, es una estafa, todos dicen. Pero a mí me interesaba, Uh, y me fui a estudiar los criptomonedas y desde 2012 estoy estudiando los criptomonedas no podría ganar dinero en esos días con los criptomonedas pues me fui a estudiar también cómo uh, trabajar desde el internet en marketing por internet pero poco a poco aprendí más y más y más de los criptomonedas y desde 2013 de verdad me fui a invertir poco a poco en criptomonedas entonces ¿Qué son criptomonedas? Cuando yo empecé con las criptomonedas, yo no tenía ni idea. No, en el principio, ni eh, confiaba en este. Porque no lo puedes tocar. no En esos días no ni podía intercambiar para dólares o euros, ni, ni comprar algo. En 2012 solo podía minar en estos días. Después voy a explicar qué es minar. Eh, los criptomonedas, muy simple explicado, son un sistema digital de intercambio de valores. Se puede decir lo que quiere todo el mundo, a mí da igual, pero cuando nosotros tenemos el pacto que este botella de agua desde hoy tiene un valor para nosotros y lo utilizamos para el intercambio, para pagar nuestro día a día, tiene un valor. Y, en palabras normal, entonces es dinero. Criptomonedas es dinero. Está aceptado como eh, un forma de pago. No todo el mundo todavía. Pero el poder de las criptomonedas es la tecnología detrás, el blockchain. Después explico un poco más sobre el blockchain. El blockchain, esta tecnología, va a cambiar el mundo. Y como resulta, tenemos las criptomonedas. Y por eso las criptomonedas no se pueden eliminar. No se pueden decir este es mora, este es algo que va a salir, este es que va a petar. Van a ser cambios, eso sí. Criptomonedas es un sistema digital de intercambio de valores. Entonces, cuando yo tengo criptomonedas y quiero comprar un coche y este señor que quiere vender su coche, acepta criptomonedas, es dinero, es simplemente dinero. Podemos utilizarlo eh, como dinero y algo que muchos no saben, que hay más de 1800 en el mundo. No solo es Bitcoin o Ethereum que conocemos, 1800. No todos van a tener éxito, muchos no. Pero más y más y más negocios aceptan las criptomonedas como forma de pagar. Pues, ¿quién quiere decir a mí que criptomonedas no es dinero? No es el dinero que estamos acostumbrados, pero teníamos que eh, eh, aceptar, 20 años pasados también, o ¿no? poco más, que los tarjetas de créditos eran dinero. Bueno, ¿eh? que podíamos pagar con esto. Mi padre, 20 años pasados, ha dicho, este no es dinero, este no quiero. Ahora todo el mundo tiene tarjeta de créditos, débitos, todo el mundo. Pero más y más y más negocios, empieza con los grandes negocios en Internet, pero también en esos días, eh, sitios aquí en, en, en Madrid, eh, sitios como Subway, eh, donde puedes comprar coquillos, puedes pagar con Bitcoin. Es normal. Puede ser que vosotros todavía no está, estáis acostumbrados a esto, pero no quiere decir que no es verdad. Se puede pagar tu día a día muchas cosas en estos días con criptomonedas. Próximo. Voy a hablar un poco del eh, blockchain, porque el blockchain es la tecnología detrás de criptomonedas. El blockchain, el criptomoneda no es la invención. Eh, la, la persona que ha creado el, el, el criptomoneda no tenía la idea de crear un, un, un moneda. Estaba creando una nueva forma de comunicar, de verificar transacciones en el Internet. Y como eh, resulta, surgen los criptomonedas. Pero el blockchain al final es la tecnología detrás y para tenerlo un poco claro, cuando nosotros normalmente, eh, cuando yo quiero pagar a, a ti yo quiero hacer una transferencia, yo mando mi dinero que tengo en un banco o tengo que ingresar en un banco, de banco a banco y este banco le da a ella. Con el blockchain no necesitamos estos intermediarios. Las transferencias hacemos directamente entre nosotros por el blockchain. El blockchain técnicamente es el red de bancos, pero cada persona es su propio banco. Y ahí podemos eliminar muchos costes, muchos bancos. Para aprender un poco qué es el blockchain, crear eh, esta um, imagen. Para muchas personas es muy difícil de saber qué es un blockchain. Entiendo, porque el blockchain es muy técnico, no se falta saber exacto cómo funciona. Pero eh, si entiendes la manera de comunicar dentro del blockchain, entiendes un poco por qué es tan poderoso. Antes la manera de comunicar era centralizada, es decir, hay un punto, un ordenador, puede comunicar con esta persona, con esta persona, con esta persona, con esta persona, con esta persona. ¿Cómo funciona, por ejemplo, email y WhatsApp? Es bastante la comunicación, es bastante básico. Entre dos personas y ya está. Después um, llegaba la manera de comunicar en el internet eh, descentralizada y Facebook por ejemplo es un ejemplo de una manera de eh, descentralizar eh, la comunicación pues cuando yo tengo amigos eh, y él es un amigo mío yo puedo conectar con sus amigos allí ya abre un poco la comunicación los criptomonedas, el blockchain todos los ordenadores están comunicando entre ellos. Todos. Pues cuando yo eh, quiero hablar con ese señor ahí, pero no tengo línea directa con ese señor, puedo comunicar por él, por ese señor, por ella, a él, por ejemplo. Y ese es el blockchain. Todas las comunicaciones son eh, vinculadas entre ellos. Ahora, para eh, la comunicación en Internet es fantástico. Eh, es mucho más rápido, mucho más seguro. Esta es la primera fase del blockchain. Ahora, todas las criptomonedas tienen un blockchain. ¿Vale? Si ves como este, como el blockchain, todo está vinculado. Eh, pero todos los criptomonedas tienen su propio blockchain. La próxima fase de los blockchains es que todos los blockchains pueden comunicar entre ellos. Pero no son los blockchains de criptomonedas. Por ejemplo, y no es porque soy holandés, pero eh, Holanda es el primer eh, país donde eh, el gobierno ha decidido de, eh, hacer toda la comunicación del gobierno por blockchain. ¿Está bien? Eh, otros dicen no está bien porque entonces Hacienda sabe todo. Bueno, eh, yo soy Estoy en favor de pagar haciendo, quiero pagar mucho. Más pago, más eh, gana. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Um, cuando los notarios van a utilizar el blockchain, es algo que va a pasar, cuando vamos a comprar una casa en Tarragona, eh, dos, tres meses pasado, el primer casa está vendido por blockchain. Entonces, no necesitamos notarios más. Porque todos los um, datos están grabados en el blockchain. El blockchain es como un libro contable. Pero cada punto aquí tiene una copia de este libro contable. Pues cuando esta persona cambia algo, todos tienen una copia. Pues es imposible de, uh, falsificarlo. Por eso es el futuro es imposible hasta ahora falsificar lo que está dentro del blockchain. Pero entonces, cuando yo compro un casa con el blockchain, o un coche, o da igual, ahora el gobierno tiene un blockchain, eh, los notarios tienen un blockchain, eh, los eh, concesionarios de coches tienen un blockchain, todavía tenemos que hacer cosas con papel. Eh, comprar un casa, eh, hay que hacer declaraciones de renta, de no sé qué, cómo funciona exactamente aquí en España, pero bueno. Entonces, todavía no, nosotros no estamos preparados para este, pero la próxima, la próxima fase de los blockchains es que todos los blockchains se ponen uno por encima de los otros, así tienen que verlo, y van a comunicar entre ellos. Pues cuando yo compro una casa, Asenda no lo sabe. Puede decir, bueno, es mal, pero es la realidad. Allí vamos. Es control total, pero no se puede falsificar. Y como resulta, con todos estos blockchains vamos a tener criptomonedas. El futuro va a los blockchains y tenemos criptomonedas como resulta. Pues, dicen lo que dicen, los criptomonedas es el futuro. Y el futuro es ahora. Quiero explicar con esta lámina cómo funciona el blockchain y cómo funciona. Um, las transferencias de dinero. Porque si entiendes este, puede ser que todo está un poco más claro. Cuando una persona quiere mandar dinero, es decir, criptomonedas, a otra persona, de A a B, esta transacción está eh, suscrito eh, escrito en un libro contable digital. Y este es un bloque, no solo su... Eh, la transacción está dentro del bloque hay más transacciones dentro de un bloque pero para hacerlo un poco simple entonces este bloque se pone dentro del blockchain y lo que he dicho todos tienen que verificar esta transacción pues todos en el blockchain que están conectados en el blockchain reciben una copia de esta transacción A quiere pagar a B entonces, todos, o no todos, pero muchos, tienen que verificar esta transacción. Si no tienen una cantidad mínima de verificaciones, el dinero no llega a otro. Pues, eh, por ejemplo, con un blockchain de Bitcoin, que es el primero, que es un poco viejo, que es un poco lento, este puede tardar, estas verificaciones. Porque eh, eh, Bitcoin necesita varias verificaciones, pero es lento, pues un pago con Bitcoin de A a B puede tardar 30 minutos, mientras eh, los nuevos son mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque muchos tienen que verificar esta transacción. Y cuando está verificado, este bloque se añade en el blockchain y está, está ahí para siempre. Nunca puedes sacar, nunca puedes cambiar. Nunca puedes falsificar, copiar, nada. Está ahí para siempre. Y cuando está añadido al blockchain, este bloque, esta página en tu libro eh, eh, digital, eh, libro de contable digital, entonces, B recibe dos criptomonedas de A. Así funciona el blockchain. Pero, ¿por qué? ¿Por qué son los criptomonedas tan interesante. Al mismo ahora, no puedo decir si es exactamente lo mismo en 20 años, pero ahora y los últimos 9 años. Porque nuestro dinero baja en valor por inflación. La regulación de nuestro dinero es, es, es un hecho. No podemos decir que no, ¿verdad? Es un hecho. Por eso, muchas personas eh, cogen su dinero y compran, por ejemplo, eh, oro. Porque oro, por favor, por ¿sí? favor. Oro siempre sube en valor. Aunque tiene estas bajas eh, subidas, mientras nuestro dinero que tenemos en nuestro bolsillo siempre baja, oro siempre sube. Por eso, eh, inversores siempre dicen: compra oro. No guarda tu dinero en tu banco, compra oro. Eh, si es una inversión de largo plazo. Pero en 2009 entra eh, el primero eh, moneda y en el principio no había poco, poco movimiento, ¿eh? Hasta, hasta aquí yo tampoco sabía de este y ahí tenía un valor de eh, 10 dólares. Era un valor efectivo técnicamente porque no se podía intercambiar, no podía comprar, nada podía hacer con criptomoneda hasta 2013 cuando abre el primer eh, intercambio online donde podría intercambiar, es decir, vender un mercado, vender tus bitcoins y intercambiarlo para todos. Entonces había un, una explosión de, de valor y bajaba eh, con el oro, pero en 2016 Bitcoin ha eh, sobrepasado el valor del oro. Y ahí cambia todo, porque en este momento, miles y miles de personas pensaban, ahora quiero criptomonedas, y ¿qué pasó? El, el valor explota, porque es demanda y oferta, y claro, aquí puedes ver, si, si entiendes este, por qué hay que invertir en criptomonedas en este momento, cuando nuestro valor de nuestro dinero siempre baja, Nunca sube, nunca va a subir. Oro sube, pero poco a poco. Y los criptomonedas tienen una explosión de valor. Pues, cuando entiendes este, um, hay, si, si entiendes este, hay poca gente que dice, mm, no, no me interesa. ¿Por qué? ¿El próximo cosa? Porque los, uh, en los próximos años voy a explicar, uh, voy a dar unos ejemplos. Y si, si ves este, no hay manera de decir, este no funciona. ¿Por qué funciona? Oro, eh, criptomonedas se llaman el eh, oro digital. ¿Por qué? Porque las criptomonedas son escasas. Eh, por ejemplo, Bitcoin solo pueden crear, minar, se llama, 21 millones. 21 millones parece mucho, pero no es para algo mundial. Son escasas como el oro. Pues entonces, cuando no hay suficiente, el precio sube, cuando hay más demanda que oferta, sube el precio, así de simple. Eh, y retiene su valor en, en largo plazo, eh, porque solo oferta de demanda, eh, eh, el, el, el, la subida del valor solo, solo viene de oferta de demanda, o bajar, eso sí, también, de oferta de demanda pero es como el oro. Estamos acostumbrados a que nuestro dinero eh, tiene un valor, como eh, sí, pasa el próximo tiene un valor, pero este valor no es real. Pensamos que todo eh, es, cada año es más caro, porque no sabemos mejor este papel que tenemos que de 20, 50 o 100 euros, pensamos que tiene un valor. Pero este valor baja cada año, pero todavía con 20 euros en el papel, o 50. Pero esta es la realidad, con el mismo eh, eh, billete, eh, trocito de papel, con un número, cada año podemos comprar menos, mientras con las criptomonedas, cada año se puede comprar más, es un hecho. Por eso, por eso, si no te interesan eh, los criptomonedas, técnicamente no te interesa ganar dinero. Porque es un hecho. No quiero decir que en 2020 puedes comprar este coche, pero en 2020 puedes comprar un buen coche. Los previstos para 2020 para Bitcoin es entre 50 y 100 mil dólares para un Bitcoin. Ok, pues, si entiendes la necesidad de abrir tu mente y al menos investigar las criptomonedas, porque allí, en este momento, se gana más dinero, más dinero que en la bolsa, más dinero que en eh, la bolsa de divisas, el Forex se llama, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a obtener los criptomonedas? Hay cuatro monedas para obtener las criptomonedas. Minar es crear, voy a explicarlo, el trading, en español dice trariar, pero no sé si es una palabra de verdad. De verdad. Eh, puede aceptar como, como forma de pagar o eh, puedes invertir a largo plazo. Empezamos con minar. ¿Recuerdas cuando yo estaba eh, diciendo con el blockchain cómo eh, funciona el blockchain que todos tienen que verificar? las transacciones cuando estos ordenadores porque al final son ordenadores hacen esta verificación de una transacción para crear un bloque ellos reciben un parte de una criptomoneda pues un bloque tiene por ejemplo un bitcoin pero porque muchos tienen que todos reciben un trocito de este Bitcoin. Y así, tú puedes crear dinero. De verdad, estás creando dinero. Como tú tienes una máquina para imprimir billetes. Solo por hacer tu trabajo, es decir, tu ordenador, certificar estas eh, transacciones, tú recibes cómo resulta, cómo funciona, el blockchain, ¿qué tú Pero, en 2009, podría ser con un, un ordenador tal cual. Y en 2009 los ordenadores no eran tan fuertes tampoco. Con un ordenador nuevo, eh, normal, podría minar, crear, certificar estas transacciones y ganar, ¿qué tú manejas? Pero en estos días, eh, necesitas un montón de ordenadores. Y este, lo que ves aquí, es poco. Hay gente para minar un bitcoin al año, tiene un cuadro como este, lleno de ordenadores. Para minar un bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué necesitan tantos eh, ordenadores en estos días? Yo siempre lo explico así. Cuando yo tengo un, un bote con, ¿cómo se llaman estos? Canicas. canicas, canicas <risa> canicas, y yo lo tiro aquí. Eh, los primeros, eh, digamos, tenemos mil canicas, los primeros 100 lo tenemos en la pila. nos falta esforzarse. Hasta 500 tenemos que mover un poco y cogerlas, pero los últimos a un punto están escondidos por todo por abajo eh, y cuesta para encontrar. Así funciona también con eh, crear los criptomonedas he dicho que los criptomonedas son eh, escasas hay un final pues, por ejemplo Bitcoin tiene 21 millones se puede minar hasta eh, más o menos eh, 2040 cada vez cuando hay más minado va a costar más energía para encontrar los últimos eh, eh, Bitcoins o da igual que criptomonedas entonces, cada vez necesitan ordenadores más grandes, eh, que gastan más luz, que eh, necesitan más poder, pues cada vez cuesta mucho más eh, para minar, para crear esta criptomoneda. Por eso, ahora son más que nada eh, empresas que minan, donde tú puedes... Eh, comprar una un, un acción de esta empresa porque casi no es posible hacerlo tú en estos días porque cada vez cuesta más, cuesta más para crear estas criptomonedas próxima manera para obtener criptomonedas es trading, trariar. es decir, eh, como dicen los chinos eh, barato, eh, vende calo <risa> Compra-venta, compra-venta, rápido, boom, cada día, cada día, cada minuto. Pero claro, eh, para eso, este no es, no es tontería lo que ves aquí. Yo conozco a gente que están así, que están ahí pegado todo el día. Yo soy bicho raro, yo estoy pegado detrás de mi ordenador muchísimos horas al día, pero con una pantalla donde estoy trabajando. Pero hay gente que tiene 20 pantallas, porque están mirando a las subidas, las bajadas de todas las criptomonedas, comprar y vender rápido, comprar y vender rápido. Este es trariado. Es un trabajo horrible, pero se puede ganar muchísimo dinero, porque es tan volatil todavía el mercado, que hay subidas y bajadas durante un día eh, de 10%, cuando compras barato y vendes eh, caro, y hay una diferencia del 10%, y haces, porque puede ser en 5 minutos y ese haces 20 veces al día, ganan muchísimo dinero, pero es para así, es un trabajo bastante eh, fuerte, bastante duro. Tercera manera para eh, obtener criptomonedas muy simple es cuando tienes un negocio, pero claro, necesitas un negocio para esto, eh, pero es bastante simple en estos días para aceptar criptomonedas. Después vamos un poco más eh, profundo cómo puedes aceptarlo, pero en estos días con una aplicación móvil puedes hacer pagos con tu criptomonedas. Yo puedo mandar criptomonedas de mi móvil a su móvil. Pues cuando yo compro algo de él, si es una empresa o, o, o <risa> como persona, da igual. En, en 30 segundos lo tengo pagado. Como negocios puedes aceptar criptomonedas y más y más negocios vean este poder y van a aceptar criptomonedas, porque muchos entienden también, cuando tú vendes, vendes algo y aceptas euros, el año que viene, tu beneficio, tu, tu, tus euros, <coughs> tiene menos valor. Mientras cuando tú aceptas criptomonedas, el año que viene, lo que has vendido, tus beneficios, tienen un valor más alto. Pero claro eh, no todo el mundo todavía acepta criptomonedas, pues cuando tú tienes un tienda, un negocio y tú aceptas criptomonedas, pero tu eh, prove proveedor, sino un proveedor no acepta criptomonedas. Hay que intercambiarlo y hay que eh, pagarlo con, con euros, con dólares. Pues el mundo no está preparado todavía. Estamos lo que digo el bebé. Hay que pensar, no sé si lo sabe, en eh, 1991 eh, entraba el Internet para gente como nosotros. En y, eh, eh, 1994 eh, pues tres años después el Internet eh, era menos poderoso que tenemos en nuestro móvil todavía. Los criptomonedas ahora están en este año, 94 para comprarlo. Pues en los principios de verdad, los principios, todo está para, para hacer, pero más y más negocios aceptan eh, criptomonedas, más que nada para transacciones eh, internacionales, porque es mucho más rápido, mucho más barato. Y el último, eh, cómo obtener criptomonedas, es invertir, que es la diferencia entre invertir y variar variar es al diario comprar, vender, comprar, vender, y invertir es lo que dice en inglés holding, pues compras y lo guardas, compras, guardas, y compras más y guardas, hasta un punto um, que lo necesitas y lo puedes vender, pero no, no hablamos de, de un mes, pero seis meses, un año, diez años, es más una inversión de largo plazo. Estas láminas eh, quiero enseñar a vosotros porque veo, y siempre lo mismo, veo a muchas personas aquí también, que todavía piensan, sí, pero eh, este va a pasar, este es un burbuja, este va a petar, este no funciona, no puede funcionar. Eh, muchas eh, objeciones. 2013. Bitcoin. Llegaba de 0,10, algo así, a 200 y caí. Y todo el mundo dice, ¿ves? No funciona, es un burbuja. Está ahí, fui a subir. Al final de 2013 subí a 1000. Todo el mundo estaba, este no puede ser, no puede ser. ¿Cómo puede ser, 1203 era el, el máximo, cómo puede ser que algo que no puedes tocar, que no casi no puedes utilizar, tiene un valor de 1203 euros? Y bajaba otra vez, porque la gente se pone en pánico, piensa, uh, me puede a la rápido, voy a coger mi, mi, mi beneficio. Este es el punto alto de antes, en 2013. Un recorrido un poco más largo, pero el año pasado, en 2017, había una explosión hasta mil dólares. Y bajó otra vez. Ahora tiene un valor de 8, 9.000. Pero de verdad, piensas que. Después de este punto, después de este punto. Que después de este punto no va a subir otros. ¿Pero ahora piensas este? Claro que no. Este, lo vamos a sobrepasar este año. Estoy seguro de este, no solo yo, pero gente que sabe mucho más que yo. Los previstos de este año, de diciembre de este año, 24.000. Vamos a subir, otra vez. Próximo. Porque esta es la realidad. está en inglés es una imagen que encuentro en el internet. Cada frase eh, en rojo pone en inglés, oh my god, this is the end. Eh, Por Dios, este es el final. Era todos los bajones. Donde todo el mundo dice, y lo, ves en las noticias también, eh, cuando bajan, en las noticias dicen a bajar mucho. Pero cuando sube, no habla. Callar. Pero todos estos puntos, muchísimas personas que no tenían confianza, eh, eh, pone en pánico. Y vendí. Y baja el precio. Pero las que entiende que si lo guardas, va a subir de todas formas. Y si cuando compras, cuando otros están en pánico y venden, y tú compras barato otra vez. Estás ganando dinero. Todos estos puntos, muchísimas personas han perdido muchísimo dinero. Es la realidad. ¿Por qué lo han vendido? En pánico. Ven un, un, un movimiento por abajo, piensan, ahora rápido lo vendo, si no, pierdo mi dinero. Mucha eh, gente eh, lo vende, precio cae, y los listos lo compran en ese momento y va a subir otra vez. Pero no es una línea recto desde eh, el de, de inicio hasta el final no es una línea recto. es una línea que siempre va por ahí siempre no hay otra manera no, no, no puede ser un punto por abajo completo porque mientras nosotros seguimos invertir en criptomonedas y porque los gobiernos no pueden decir eh, que van a eh, imprimir más criptomonedas el valor sube porque no hay devaluación no hay, no hay inflación por Estos datos son de ayer es decir, estos ahora este por ejemplo es un poco más bajo estos no sé eh, son datos, no son, son datos míos son datos eh, reales, es el valor de ayer y estas son las predicciones del final de año, no, no por mí, porque yo no quiero jugar con este, no quiero decir yo pienso que va a tener un valor de este. Son datos de una página web, lo puedes buscar, uh, Wallet Investor. Y ahí, cada año, uh, ellos hacen un, un previsto uh, donde uh, puede uh, llegar una criptomoneda. Estos datos eh, son, son bastante real, entonces, pero estos son los, los, los grandes, conocemos todo, pero hay muchísimos pequeños también que tienen un valor muy bajo, pero también tienen un valor estimado para el final del año, y yo quería enseñar esto, porque siempre miramos solo a Bitcoin, a Litecoin, a Gascoin, Ethereum, porque estos son los criptomonedas que conocemos, Son fantásticos porque puedes poner la próxima cosa en un año 200 200 400 200 de beneficios fantástico si piensas en dinero que estamos acostumbrados ¿eh? cuando yo salgo a un banco no sé pero no llega a los ¿eh? aquí hablamos de 200 200 400 pero justo los pequeños son mucho más interesan, interesantes. Porque los previstos de este, por ejemplo, que ahora tiene un valor de 40, ayer de 47 céntimos, con un previsto de solo 14 dólares, tiene una eh, un, un rentabilidad increíble. ¿ya? Así hay más. Hay mucho más. Este es un ejemplo solo. Y después eh, vas a eh, conocer este un poco mejor. Por, ejemplo, por favor. Pues, con los previstos oficiales, no tengo bolo de estado. No puedo decir este es cierto que llega ahí, pero son eh, eh, autoridades que dicen este es real. Son autoridades que cada año están muy cerca de la realidad. Y lo eh, son previstos de un año. Pues, lo hacen bien. Esta es la realidad. No son los mismos números que has visto del año pasado, porque 2017 era un año extraordinario, pero no está mal. Cuando inviertes 10.000 dólares, hoy, eh, con estos valores, este son los previstos para eh, diciembre. ¿Quién me puede decir que este no funciona? No se pues puede decir esto. cada año ganamos dinero, mientras muchos dicen este no funciona, ganamos dinero, hay que ser, hay que educarte, eso sí, hay que saber qué hacer, hay que eh, comprar eh, con, con un poco de investigar el mercado, hablar con gente que sabe, porque claro, cuando compras alta y vendes eh, Baja, quieres dinero. Pero si tú eh, educas, te educas y sabes cuándo comprar un poco y no tienes un visión de corto plazo pero de largo plazo, ganas dinero. Porque el valor por un año a otro nunca baja. Nunca baja. De enero 2016 a enero 2.000, pero Enero 2017, a enero 2018. Enero 2017 el valor de Bitcoin estaba alrededor de 2.000. Subí a 20.000 en diciembre y cayó a 8. Todo el mundo dice, PES no funciona. Pero la persona que ha comprado enero 2017 por 2.000 euros y vendí en enero 2018 por 8.000 euros ha tenido un buen rentabilidad ellos que han vendido con Benetton mejor pero año tras año ganas dinero pero con una visión poco más de largo plazo seis meses al mínimo próximo quiero finalizar mi parte eh, con este esquema hemos hablado de trading, minar, aceptar eh, criptomonedas y invertir. Y aquí puedes eh, ver tú mismo eh, si te interesa hacer algo con criptomonedas eh, que a ti te gusta. El azul es dif la dificultad, eh, la altura de inversión y los beneficios. Con trading la dificultad es altísima, pero los, eh, los beneficios también. La inversión, decides tú, puedes hacerlo con 1000 o con siempre, esta es tu decisión. Eh, con minar, la dificultad, minar, minar no es tan difícil. Mientras tienes eh, los ordenadores, técnicamente no tienes que hacer nada más, va automático. Pero la inversión es muy alta en estos días, porque necesitas un montón de ordenadores para minar, para crear criptomonedas. Pero los beneficios son bien, y alguna vez cuando todo funciona, no se falta hacer nada, funciona, no se falta hacer nada. Aceptar es algo bueno eh, para ellos que quieren empezar un poco, eh, cuando tienes un, un negocio, eh, no es difícil, claro que no. Eh, la inversión es casi nada en esos días, porque se hace con tu móvil, con aplicaciones, simples pero claro, los beneficios son bajas, depende todo de tu, tu, tus propias ventas. Yo, personalmente, eh, me gusta más invertir. Invertir no es tan difícil. Comprar barata, vender eh, caro. Así de simple. Y con una eh, visión de largo plazo, es bastante simple. Porque aunque lo compro caro hoy, si yo, Simplemente espero suficiente. Sube. Sube siempre. Pues la dificultad muy baja. La inversión decides tú otra vez. Pero los beneficios de largo plazo son muy interesantes. No hay manera, si utilizas tu cabeza, no hay manera que pierdes dinero. La única manera de perder dinero, con inversiones en de tú es que cuando escuchas a gente que no sabe y entonces cuando hay un bajón que tú piensas ahora es el final. ¿Eh? todos estos eh, líneas rojos oh my god, this is the end. Y tú vendes, pero tú, tú aguantas y esperas, sean seis meses más, un año más o cinco años más. Siempre sube. Pues este es lo que quería explicar yo. Um, puedes soltar un par, yo digo, para... atrás. ¿De atrás, sí? Oh, ya, ya está. Um, he enseñado este. Estos números son reales. Tú puedes pensar de esos números lo que quieras. Pero hoy tenemos personas que te pueden hablar sobre... Esta criptomoneda. Pues eh, quiero pasar la palabra a ti. Si me permite, Roy, una imagen dice más que mil palabras. Tu español no será perfecto, pero lo claro, lo sencillo que ha explicado estos conceptos tan nuevos: blockchain, criptomoneda, inversión, trading, lo ha explicado tan sencillo. Que bueno, darte las gracias por ese claro. conocimiento tan valioso que nos ha compartido. No hay muchos especialistas hoy por hoy en criptomonedas. Así que ha sido un honor que nos haya compartido toda esa información tan valiosa. Gracias. Pero esta es la primera parte. Vamos a dar unos minutos por si quieren hacernos alguna pregunta, Robin. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Si no, después también tenemos un poco de tiempo. Si no, pasaremos a una segunda parte. Esa fue la teoría. Ahora viene la práctica. Tenemos dos personas que van a hablarnos de esa práctica con ella. La primera, la siguiente oradora, Pilar Ortiz. Vamos a darle la bienvenida a Pilar Ortiz. Es de Madrid, criptoinversora, que está teniendo excelentes resultados en un proyecto, porque es un proyecto del que nos vienen a hablar hoy, de la pequeñita. Pero miren qué pequeñita, me encanta esta pequeñita. Porque miren la rentabilidad, que nos hablan de las pequeñas, ¿no? Así que, pues, Pilar Ortiz, vamos a darte la bienvenida para que nos hables de esta segunda parte, la práctica, y, y que nos queden bien, bien fijos todos estos conceptos. Venga, Pilar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como ha dicho mi compañera, es Pilar Ortiz. Llevo como un año en este sector de las criptomonedas. La verdad es que durante algunos años yo era muy reacia, pues por aquello de que lo desconocido siempre no da miedo. Y un día de repente pues eh, cambió mi chico y empecé a pensar quiero saber, quiero indagar y empecé a estudiarlo, empecé a indagar y la verdad es que ahora mismo estoy enamorada de este sector, o sea cada día más contenta y cada día aprendiendo un poquito más, evidentemente, porque como hablábamos nosotros, ¿verdad? Siempre aprendes cada día. Como ha dicho mi compañero Roy, eh, hay más de 1.800 monedas en, monedas en, en el mercado. Eh, algunas saldrán probablemente, o seguro todas, ¿no? Pero yo quiero hablaros de una, de First Oil. es una de las pequeñas eh, que, como han dicho, pues eh, muchas veces nos equivocamos y pensamos que cuanto más valor venga a la criptomoneda, más vamos a ganar. Pero lo que nos tenemos que fijar no es el valor, sino el porcentaje, que es lo que realmente supone nuestra ganancia. Eh, bueno, voy a ir muy rápido porque un poco ya mi, mi compañero Roy ha sido muy, muy explicativo. Eh, todo esto nos lo ha llevado y nos ha venido de mano de, de Internet, que cada vez eh, nos va eh, cambiando más nuestra vida y que ha sido una evolución constante desde que salió aquí. Eh, está cambiando todos todos los sectores del mundo, eh, las redes de comunicación como Facebook, Youtube, que es donde podemos encontrar ahora miles y miles de vídeos con mucha información. Eh, Netflix, bueno, eh, los vídeos... El Black, Black, ¿Cómo se llamaba? El... Black Blaster. Sí, es que eh, en inglés es un son poco sentido. Sí. Eh, pues bueno, quedó obsoleto y ya... Aquello de ir a alquilar un vídeo ya como que no... Ahora ya, el que más y el que menos todos tenemos Netflix y para nuestras fotos que obviamente pues es mucho más cómodo que andar con los carretes que además unas fotos salíamos mal otras desveladas y Uber que poco a poco se va haciendo va desplazando un poco a los taxis aunque no tienen ni un solo coche en propiedad y por supuesto WhatsApp que es el rey de la comunicación que nos sirve estar en comunicación unos con otros al momento, al instante, aunque estemos en la otra puerta del mundo, en la, en la otra persona, ¿verdad? Como dijo Julian Huxley, la evolución de la vida no es una teoría, o sea, queramos o no queramos, esto es un hecho, es una realidad, y esto va a pasar, queramos o no queramos. Pero además, eh, pues internet, además de todos estos sectores que os he comentado, pues eh, se ha metido en los sistemas de pago, ¿vale? Eh, viendo un poquito la historia de, de, de lo que eran los pagos hace muchos años, que creo que ninguno de los de aquí lo hemos conocido, pues la forma de pago era el trueque, ¿no? Eh, harina por leche o cosas así. Después pasamos a los metales, en la plata, el cobre, el oro, pero, bueno, pues obviamente resultaban muy incómodos para, para transportarlos, Pasamos a, en el año 1785, se creó el dólar, la, los billetes como tal. También, cada paso de evolución íbamos con una seguridad más. Los billetes ya venían con su serie, identificados cada billete. Y unos años después aparecieron las tarjetas de plástico. ¿no? Las tarjetas que en su día pues, nos pasó lo mismo, que los cambios a los humanos nos cuesta un poquito. ¿no? Las tarjetas de plástico, cuando salieron pensábamos que... Cómo en una tarjetita de plástico vamos a tener nuestro dinero, o cómo vamos a poder pagar con una tarjetita de plástico, ¿Dónde, cómo, cómo eh, representaba eso un valor. ¿no? Eh, había mucha gente que estaba en contra, y sin embargo, hoy es raro, rarísimo, la persona que no tenemos una tarjeta de crédito de débito. Hasta que en el año 2009 aparecieron las criptomonedas, fue un paso más en la evolución. Pero fíjense que es curioso, y estos son datos reales de estudios hechos, el 95% de nuestras transacciones eh, se hacen de forma electrónica, que sea cheques, pagares, online, transferencias, tarjetas de crédito, el 95% de nuestras transacciones. Tan solo el 5% lo pagamos con dinero fiat. Ahora mismo la mayoría estamos mucho más habituados a ir al restaurante, a ir a una tienda y pagar con nuestra tarjeta. Con dinero, menos. Aunque aquí podemos dar más de 1.200, esto eh, evoluciona muchísimo y ahora mismo ya estamos por las 1.800 criptomonedas. Eh, la criptomoneda, pues como hemos he dicho, es un sistema de intercambio de valores. Es decir, lo mismo que... Eh, cualquier tarjeta o cualquier otra transacción electrónica. Actualmente ya, y cada vez más esto va evolucionando, se puede utilizar en distintos sitios. Eh, comercios, eh, no sé si aquí algunos son futboleros y no me voy a meter en de qué de tipo pero eh, hace poco leí un artículo del Real Madrid que ya acepta Bitcoin, que acepta Bitcoin, pero hay restaurantes hay, y poco a poco además con, con, con la red de cajeros. Lo que es cierto es que la criptomoneda resuelve muchos de los problemas que tenemos hoy en día. ¿vale? Eh, también, como explicado Roy, el dinero cada vez se va devaluando. Eh, a mí me gustaría hacerles una reflexión. Eh, bueno, aquí la mayoría son señores y probablemente no vayan a la compra del mercado, ¿no? Pero eh, con una cesta de la compra hoy vamos a ser persona con 50-100 euros. Eh, ¿Ustedes creen que compramos lo mismo hoy que compramos hace cinco años? Eh, yo no sé ustedes, pero yo mmm, eh, cada vez más, eh, porque normalmente hago las compras con pedidos para comodidad porque trabajo, que me lo traen a casa y cada vez las, las, o las bolsas se reducen o mi litero, el dinero que me gasto es más, ¿vale? Pero es que dentro de cinco años va a pasar que lo que hoy me he gastado 100 euros, dentro de cinco años no me va a servir, va a ser mucho mayor el valor que me voy a tener que gastar. Sin embargo, con las monedas al igual que con el oro, pues esto no pasa. ¿Por qué? Porque hay una cantidad limitada, no, no se puede eh, imprimir papel cada vez que, que nos falte, eh, requiere una energía muy económica, es transportable, es divisible y su valor va en creciendo eh, a medida que pasa el tiempo. Otra, otra ventaja que tenemos mucho es eh, poder enviar dinero a cualquier parte del mundo. ¿vale? Ahora mismo cualquier transferencia internacional, eh, los bancos nos cobran un porcentaje alto. Eh, eso contando con que hagamos una transferencia de banco a banco. Porque eh, si nos pensamos en muchos de los países de Sudamérica, donde ni siquiera la gente, hay mucha gente que está deslocalizada, eh, pues cualquier transferencia de dinero que hacen lo tienen que hacer a través de una serie de oficinas como Gustavo Union y otras, donde las comisiones que cobran son altísimas. Sin embargo, con las criptomonedas esto no pasa y nos podemos ahorrar hasta un 80% en comisiones, en transacciones eh, bancarias. ¿vale? No es aceptada por la inflación, no se devalúa y, muy importante, no está controlada ni por los bancos ni por eh, los gobiernos. Esto no es que yo lo diga porque quiera, sino que efectivamente hay documentación, son datos eh, reales y, y concisos. Ya eh, Roylon nos ha hablado de, de toda la evolución de, de Bitcoin, eh, hay personas que en su día invirtieron 100 dólares en Bitcoin, gente visionaria, gente que aguantó, que tuvo, pues, aparte de la, sangre, de, de la visión, la sangre fría de aguantar, por ver qué es lo que podría pasar. ¿vale? Eh, esa gente ahora mismo está ganando lo que muchos eh, tardarían 5 años eh, trabajando, para otro, para ir, eh, trabajando para otros. trabajando para otros. El, el ejemplo ahí lo tenemos, con 100 dólares invertidos, que pues cerraron de Bitcoin, a valor de diciembre, que llegó a 18.500, pues, hubieran tenido, o sea, tendrían, han tenido, la gente, porque es real, han tenido 185.000 dólares, ¿vale?, simplemente con 10.000 dólares. Esto, pues, lo que supone es lo que tan, tanto se dice la libertad financiera, ¿vale?, porque imaginaros que eh, habéis invertido 10.000 dólares, ¿vale? Eh, que suponían 100.000 bitcoins, ahora mismo serían 18, 18 millones y medio de dólares. Es decir, un pellizcito bueno. Pero, eh, bueno. Yo no, me, no conocí, tuve la mala suerte de que no conocí Bitcoin en su momento, pero bueno, nadie me lo presentó, pero hay muchas veces que la vida dice que sí hay una segunda oportunidad, ¿vale? Y ahora viene eh, una nueva y mejor oportunidad, porque además yo soy de las que pienso que las segundas oportunidades siempre vienen un poco mejoradas que, que la primera, ¿vale? Y aquí pues eh, os queremos hablar de fiscal. y para eso voy a dar de paso a mi compañero Víctor Fijó, eh, que es mi, bueno, mi mi mentor, mi gran amigo, el que me ha enseñado muchas cosas, es eh, un gran experto sobre criptomonedas y quiero que él eh, sea el que se exactamente y les hable de exactamente lo que es la moneda fiscal. Bienvenido, amigos. Vámonos, vámonos a ti.